Y esta es una exclusiva más De publicidades El Chilanguito El único y original cosa la carnal Que se oigan estos bombos Publicidades El Chilanguito Hasta con Ericos. Y me cumbia Huepa Huepa jajaja. tres, cuatro Cosas, cosa? Publicidad desde Chilangito hasta Brightcore, con con escucha mi tambor, publicidades, escucha Sabor. Cumbia, cumbia y sabor Escucha mi tambor Publicidades, escucha mi tambor El cumbia, cumbia y sabor Cumbia, cumbia y sabor y tibalt Escucha esto, Luis Alberto, Publicidades de Chilaquito y las tres sabrosas, dormita, publicidad de La pobladita, jaja, interesa. Y escucha esto Angie, las tres sabrosas, huepa, huepa. Y esto es... Y esto es bien, con sabor, carnal. ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelva! ¡Qué cosa! <risa> ¡Publicidad desde Chilanguito! ¡Hasta Brightport! ¡Con Eric Good! ¡We, we, we! Escucha mi tambor El giranguito Cumbia, cumbia y sabor Cumbia, cumbia y sabor Escucha esto, Luis es Alberto Luis es el Chilanguito Y las fe sabrosas ¡Ya, ya! ¡Ya, pan!